Dios te bendiga te hacemos una gran invitación. A nuestra competida juvenil que será de mucha bendición para nosotros. Tendremos ayuno, oración, alabanza y palabra de Dios. En un ambiente sumamente acogedor, Campamento Betel. Organiza Movimiento Misionero Mundial Chimbote, te esperamos.